gente y no le varíen las, las medidas que le, ha, le acaban de imponer porque eso sería catastrófico eh, fue un asalto al erario público un asalto y aquí déjenme decirle esto se hace como tan difícil en otro país eso se ve común político corrupto Ir a la cárcel, y no importa la categoría Pero aquí se hace tan difícil Pero sumamente difícil Aquí Se han llevado este país Para sus casas varias veces Y se ha hecho tan difícil Producir una condena Bueno, aquí hay, se calcula Más de 23 mil presos Y no hay un solo preso En ninguna de las cárceles del país, señores no hay un solo preso condenado por corrupción. No lo hay aquí. No lo hay. Porque es que difícil el asunto. Sumamente difícil. Entonces, eh, uno espera que en esta ocasión, uno espera que en esta ocasión se pueda hacer justicia. Eso es lo que esperamos. Buenas noches. Buenas Buena noches. Buenas. Sí, buenas noches, Omar. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un placer. Sí, Omar. Licenciado el antiguo amigo tuyo, tu amigo abogado. Ah, qué bien. Omar, yo te quiero decir algo, saliéndome del tema de, de ese caso de corrupción. Mira, Omar, aquí no se está diciendo la realidad contra el COVID-19. Mm. Por donde yo vivo, Omar, murieron dos personas que yo me recebo los nombres. Porque lo que está pasando en esa familia es desastroso ver cómo a esas personas en esas clínicas privadas lo sacaron envuelto en un plástico, como si fueran embutidos, metido en un en una caja y, y enterrarlo inmediatamente. Esas personas cuando murieron, cuando murieron, aquí habían aquí dijeron que no había muerto uno, Omar. Y esas dos personas murieron. Y son vecinos míos, Omar. Déjame decirte Eso da algo. lástima. No están diciendo la realidad déjame de lo que decirte, está pasando, Omar. Déjame decirte algo. ¿Tú no viste el programa ayer, por coincidencia? No, no, ayer no lo vi porque tenía audiencia en agua y llegué bien tarde de aquí a mi casa. Pues mira, tú has dado el sí. clavo. Discúlpame. Yo en el día de ayer, escucha esto, escucha sí, esto. Sí, ok, Bye. no hablamos más, gracias. Sí, sí, sí, escucha esto. Mira, yo en el día de ayer, justamente, recibo una llamada. Yo estaba en un establecimiento comercial de los más grandes que hay en este pueblo. Y recibo una llamada de un empresario que de los anunciantes míos. Anunciantes míos, pero yo no estoy autorizado a dar su nombre. Él pidiéndome a mí que me hiciera eco. De eso que tú estás diciendo. Pero él me lo dijo más grave porque a él le dijo. Uno de los que trabaja en el sistema de salud de aquí. De San Francisco de Macorís, le dijo, mire, don, aquí están mintiéndole, aquí hay una complicidad y están alterando las cifras. Aquí hay muchísimos muertos que no lo registran. Aquí hay muchísimos contagiados que no lo registran. Y yo, yo quedé, y esto se me explicó, mira, tal día sacaron de guisa tanto. Y me está alarmado él. Alarmado él, me está hablando, entonces él fue, que de ahí fue que salió para su casa sumamente triste y preocupado. Él fue a un velorio del muchacho que mató lamentablemente sin querer el regidor de Antonio Acevedo, que se cruzó en rojo. Él fue a ese velorio porque era familia, eh, amigo del muchacho y, y, y de la familia. Y él me dijo, hermano, había que ver cuánta irresponsabilidad en el cementerio, la gente sin mascarilla, la gente todo pegado. Lo que va a pasar aquí, él diciéndome con mucha preocupación, lo que va a pasar aquí, esto va a ser terrible, esto va a ser devastador. Y me dijo, eso mismo que el licenciado de la Antigua me está diciendo, de que no están dando las cifras, aquí están muriendo diario muchísima gente. Y esto está cundido de coronavirus. Y la Guarana, Pimentel y toda esa zona están cundidos de coronavirus. Y San Francisco de Macorís está cundido de coronavirus. Y eso es verdad. Y no están diciendo la verdad. Y no se está. Y, y, lo, lo, y tengo varios días hablando de que aquí se está actuando con mucha irresponsabilidad. Las autoridades que tenemos acá no están actuando como se debe. La gente anda aquí, violenta todo, anda como le da la gana. Aquí no hay temor de autoridad, aquí no hay nada. Esto es un desastre. De modo que ciertamente lo que usted dice es una realidad. Oye lo que él dice. Ah, pero déjeme contarle. Después me encuentro con un amigo muy querido que compartí con él. Ven, y él partió el vehículo cerca de un centro médico importante aquí. Y me dijo, yo vi cuando sacaron cadáveres. Porque por eso es que dicen que no hay crimen perfecto. Y por la forma, se eviten como los que tienen COVID. Y un médico de ahí me dijo que ahí más tendían coronavirus. Me dijo, oye, más sacaron, que lo vi yo. Tres cadáveres de coronavirus. Y eso no lo registran. Oye, aquí Odilis Hidalgo. Odilis Hidalgo, que es la relacionista pública. Del prestigioso centro siglo XXI. Me dijo a mi hoyo oh, Omar. Lo que va a suceder en este pueblo. En términos de contagio y de muerte. Va a ser catastrófico. Y se ha visto lo que ella dice. Y aquí la gente. Porque no sabe toda la información. Como es. Pero esto, esto, esto es una cosa de. De y vámonos. Esa preocupación que tiene. Yo la tengo más grande. Es más yo hablé con don Eufemio Vargas. El otro día por teléfono. Y él me manifestó, y yo le dije, mire hermano, los líderes de este pueblo tienen que tomar el timón porque esta vaina va a matar todo el mundo aquí. Y va a estar todo el mundo contagiado. Porque aquí se está actuando con mucha irresponsabilidad. Aquí no hay autoridad. Aquí lo que hacen es hallante. allante y allante y allante. Aquí, aquí no se está haciendo nada con eso. Y se, se abusa mucho. Se cometen muchos abusos, pero no... No se aplican las leyes, ni se hace lo que se quiere que hacer. Eso es una cuestión lógica. Buenas noches, mi querida. Buenas ¿Cómo está usted, Omar? Bien, gracias, un placer. Me alegro escucharlo, Omar. Mi, Mira, Omar. Yo, yo tengo una persona que lo mando al hospital a comprar la insulina para mi marido. Sí. Y una persona que trabaja de noche me llamó para que no lo mande. A comprar la insulina que no es en el hospital. Porque esa trabaja de noche, ¿no? Y sabe todo, lo que están sacando de ahí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, esto está cundido de coronavirus. Para que lo Entonces, sepa. Entonces, eso hay que decirlo, mal Claro que hay que decirlo. Porque nosotros, los que estamos aquí, que yo tengo ocho meses sentada aquí, que lo único que hago es verlo a usted. Entonces, nos estamos perjudicando, Mar. Claro que sí. Y yo soy una persona con 80 años y mi marido con 87 Oigan, oigan eso, no. Imagínese usted. Y esa señora me llamó para eso, para que no mandara a mi sobrinito al hospital. Pues Entonces ya no pueden decir nada, ya no pueden decir nada. Ellos no pueden decir nada, pero eso está cundido de coronavirus. Se están muriendo muchísima gente y le están mintiendo a este país, El mintiéndole país. a este país le están. El país está lleno de coronavirus. Y San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, está lleno de coronavirus. Pero hubo un día, señores, yo conozco gente que se murieron eh, un día y, y me quedé viendo los reportajes, pues yo los veo diario, los reportajes de salud pública. Y veo que pasan varios días. Pasa varios días? No murió nadie en San Francisco. cómo es esto? Pero yo estoy viendo que, que, que murió fulanito de tal y fulanito de tal. Oye, y no, y no salen. Entonces yo, yo ahí me di cuenta que nos están tomando el pelo a nosotros. Nos están tomando el pelo. Y evitémonos que esto se salga de la raya porque después si es verdad que no haya cama que no haya eh, eh, eh, para los ventiladores que no lo descuidado intensivo que esto se salga de control yo no quiero ni pensar una cosa así porque usted no tiene ni idea lo que sería eso en una jungla como esta que esto se salga de control yo, yo no quiero ni pensar una cosa así Buenas noches. Aló, Omar, buenas buena noches. Buenas noches. Omar, un saludo a un bien oyente tuyo, que se llama Roberto, y su esposa Chabela. ¿Roberto? Oye, sí, Roberto, aquí estoy de Guaraguao, de aquí, de Villarriba. Oh, Guaraguao. Guaraguao, qué placer, Roberto. Un, un saludo a esa gente para allá. Okay. Oye, Omar.